Nos encontramos con don Luis. Él es un comerciante autónomo. Él justamente se ubica aquí en los alrededores de la unidad popular, un colegio. Y por el motivo del regreso a clases, queremos conocer un poquito cómo les ha ido justamente eh, el negocio. ¿no? Cómo se han reactivado ustedes tras este inicio del retorno a clases presenciales. ¿Cómo está mi La verdad es que sinceramente, hay que ser sinceramente sincero. Y primeramente agradecerle a Dios, porque tenemos que contar primeramente con Dios. Ya. Porque si tenemos salud, tenemos todo. Porque aunque sea un verdecito, nos comemos el pan de cada día. Y estamos reactivándonos poco a poco en este año lectivo escolar. Yo fui padre de familia aquí muchos años de mis tres hijos. Y ya mis hijos ya no están aquí. Soy muy conocido de aquí de la institución. Y también aquí con el licenciado también, que es el periodista. También usted también la licenciada, que nos conocemos muchos años. Y este es mi pequeño negocio que yo tengo para llevar el pan de cada día a mi casa. Y esperemos con toda la plena seguridad, que poco a poco vayamos, re, ¿cómo se puede decir? Este, reactivando próximamente así y llevando el pan de cada día a la casa. ¿En pandemia ¿Ya? cómo, cómo en era pandemia, la situación? En pandemia usted? la situación, yo no podía trabajar con este negocio. En primer lugar, salió cuando era el... El presidente que decía que a todos los comerciantes ambulantes les iba a dar un bono, pero yo me cansé de esperar ese bono y nunca me llegó. Gracias a Dios, a mis familias, a mis primos, a mi cuñada, a mis hermanos, llevaba el pan de cada día a mi casa porque yo no podía salir a trabajar, no me faltaba un bocado de comida. Pero por ahí tenía un pequeño negocito en mi casa de la venta unos cigarrillitos que jugaban naipes y con eso yo me, me sustentía cada día, cada día, cada día. Y gracias a Dios hasta que fue pasando todo esto, fue pasando esto, y salimos a trabajar así poco a poco, poco a poco, días trabajábamos, días no trabajábamos, nos fuimos reactivando poco a poco, poco a poco, hasta que nos fuimos normalizando ya. ya bueno. y... y ahora, bueno, entonces igual, con el retorno a las clases, pues usted se ha vuelto a activar en su Exactamente, momento. con el retorno a las clases me he volvido a activar de nueva, nuevamente, y esperemos que vaya, nos vayas bien, poco a poco, trabajemos ordenadamente, como siempre hemos trabajado aquí, los compañeros de trabajo, Aquí los licenciados, los licenciados, aquí los padres de familia que ya me conocen, Domanchén, yo soy conocido donde quiera Domanchén, Domanchén, todos me saludan, todos me conocen. y Me gusta tratar a la persona para que también me traten, tanto el chico como el grande. Y esperemos que nos vaya bien, que nos vaya bien poco a poco. Y esto es la primera semana de clases y nos iremos reactivando poco a poco, poco a poco. Y también nosotros podemos llevar el pan de cada día a la casa. Gracias a este pequeño negocio, porque no tengo más trabajo en que trabajar y este es mi negocio que yo me dedico también. ¿A cuánto vende usted el granizado? A 50 centavos y a 25 les vendo a los niños, 35. Yo no cargo de un solo precio, yo cargo de tres pesos porque ah, usted sabe ya. que la situación económica está bastante dura. Yo lo que necesito desde mi casa que salgo a llevar el pan de cada día a mi casa. Gracias. A llevarme cualquier real para sostener mi familia y mi casa. ¿Y cuánto sí. invierte usted? Yo aquí en y... esto, por ejemplo, si yo invierto 20 dólares, si yo me gano 20 dólares, invierto invierto la mitad, es mitad por mitad que se gana en este ya, negocio. Mitad, sí, sí. Bueno, ¿está solo en la unidad popular o, o solo, se Estoy aquí en la unidad popular, ahorita uh -huh. estoy en la unidad popular, de aquí ya cojo, voy a mi casa almorzar con la bendición de Dios, y voy me voy al registro civil, del registro civil en la salida de clase, que ya por lo menos es a las 4 de la tarde, que vuelta me vengo de nuevo aquí en la tarde a trabajar. Bueno, sí. Positivo, entonces, el retorno a clases presenciales. Exactamente, positivo. Esperemos que a todos nos vaya bien, a los padres de familia, a los niños, tengan la plena seguridad, el cuidado que todos nos merecemos, porque esa es la educación que nos puede Así, dar nuestro bueno, padre. Don Banchén, aquí está justamente ubicado en los alrededores de Unidad Popular, es una escuelita aquí en la parroquia San Camilo, que eh, son pequeños negocios, amigos, que se han activado, ¿no? que se han reactivado tras el reinicio a clases presenciales, en este caso el Popular Granizado, ¿no? que nunca puede faltar en los exteriores de, de las unidades educativas, por allá vemos también el Chocho y otros otros negocios también que se han activado justamente por el retorno a las clases presenciales. Muchas gracias.